¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube. Y bueno, estamos aquí en principio porque parece que hay un nuevo tanquecillo por ahí Estamos aquí en la página de Armored Patrol eh, Así que le agradezco a Nachito que me pasó la info, que no, yo realmente no lo había visto Um, así que bueno, pero antes de meternos ya en las especificaciones del tanque, lo que sí quería recordarles es que eh, abajo en la descripción voy a estar dejando lo que es el link del grupo de WhatsApp que tenemos con los chicos. Eh, y bueno, básicamente lo que paso ahí es toda la info del de canal cuando subo un video, cuando, por ejemplo, este video lo voy a estar poniendo ahí. Después ustedes obviamente me pueden mandar consultas así por privado, no, no hay problema, las respondo cuando puedo. Eh, tengan paciencia porque a veces me mandan demasiados whatsapp y tarda un poquito en, en leerlos porque bueno capaz que tengo que hacer cosas y demás eh, después bueno lo que tiene que ver con también en los links de donaciones abajo chicos también los tienen lo que es mercado pago paypal para poder hacer sorteos y diferentes eh, como decirlo diferentes eventos dentro del canal saben que se eh, de alguna manera se financia con lo que ustedes van aportando aquí al canal y yo os agradezco mucho y por último otra noticia que quería darles también es que bueno me abrí un clan para aquellos que no sepan están todos invitados requisitos son mínimos no hay mucho mucho que pedir sí que lo único que pido es que no quiero una comunidad totalmente antitóxica no quiero nadie que bardee ni enterarme de que la gente que está en mi en mi clan empieza a bardear y a atacar y a insultar a los demás y, Obviamente ser activos en el WOD y en el clan. Bien, con esos dos... Con esas tres premisas, podríamos decir. Ya estarían poder, eh, pudiendo ingresar a mi clan de Nando Army. Eh, si no, cualquier cosa. Si no saben, no lo encuentran. Buscan mi nick. Y van a ver que... Nando y un bajo capo. Van a ver que ahí está mi clan eh, ¿Qué más? Bueno, vamos a meternos directamente ya en la... En lo que sería este nuevo tanque que está en el Super Test. Lo según lo que dice Armored Patrol... Esta es mi fuente, no es nada oficial, Wargaming, por más que yo sea CC de la comunidad, Community Contributor, uh, Wargaming no me informó nada acerca de esto, por lo cual no es nada oficial, sí es eh, extraoficial, eh, qué es lo que nos dice Armored Patrol, y eh, tiene que ver con la Lorraine 50T, ¿bien? En la Update 1.9.1 Este vehículo estará llegando al Super Test A ver Es el típico francés parecía, ¿no? A ver, vamos a ver Es un Heavy Tank Tier 9, France Special 1900 puntos de vida eh, Está bien O sea, no digo que esté bien Digo que está dentro del promedio de, la, de, de vida De un De un pesado de Tier 9 Salvo, por ejemplo, el, el, el Mausen que tiene un poquito más de vida, pero si no, está bien. Está bien, está bien. Engine, 980 de, 980 de HP, eh, 50 toneladas pesa, por supuesto, 50T es el nombre. Y tiene una carga máxima de 53 toneladas, con lo que le da una potencia de 19,60 HP por tonelada. Lo cual dice que se va a mover bastante bien. 19.6, bueno... A ver, los franceses tienen esa, esa característica, los pesados franceses. Eh, yo he pasado por el 50-100, por el 50-120, si bien son autocarradores. Eh, tienen algo de, de buena movilidad para ser pesados. Son falsos pesados la línea francesa, para aquellos que no sepan. Eh, por lo menos la de los autocarradores. Este no es autocarrador, este eh, tiene, digamos, un, un cañón estándar... Eh, no va a ser autoloader, pero tienen por lo general buenos, buenos valores de movilidad los, los tanques franceses, pero como contrapartida terminan siendo más blandos de lo que uno quisiera o esperaría de un tanque pesado. Creo que la excepción podría ser eh, un Somu a ponerle, pero es obviamente es un tanque premium, pero después el resto de los que son de línea por lo menos de esa línea de autocargadores Menos la del 65T Mucho no puedo decir de ellos Porque realmente no hice Que te lleva el M454 La verdad es que no la hice esa línea sinceramente Con lo cual Para mí los pesados que pegan un solo tiro Ante los autocargadores Tienen mucho que perder no Un autocargador Tal vez tiene 5 proyectiles A 300, 400 por tiro Entonces eh, Con un cargador bien pegado Sí, te puede llevar de un, de un cargador, te puede llevar al garaje. En cambio, vos le pegaste dos o tres tiros eh, y estás medio en el horno. Por eso, para mí, los autoloaders eh, tienen la ventaja en ese sentido. Aunque también es verdad que hay que jugarlos un poquito más. Eh, ¿Cómo podríamos decir? Trapero, más eh, Más así. más escondido, más. un poquito más ninja, por decirlo así. O sea, salir, pegar y te vas, o, o te das una vuelta y volvés. Pero no es recomendable que vayas solo un autoloader, un auto porque en cuanto vaciaste el cargador y tenés 25, 35 segundos de recarga, ahí te hacen básicamente pollo. Sos pollo. Así que bueno, eh, metiéndonos de nuevo en este Lorraine 50 toneladas que tiene linda forma, ¿eh? me gusta, está bastante, bastante bueno. Está muy, muy lindo. Eh, velocidad máxima eh, 50 km por hora mmm, Velocidad en reversa 15 km por hora No está mal, 15, ves lo que te digo La movilidad, 50 km por hora Es la movilidad básicamente de un medio chicos es, es, es otro, ¿Será otro falso medio? Es la gran pregunta Recuerden otra cosa que les digo Los tanques que están en el super test Pueden sufrir variaciones Pueden sufrir modificaciones No necesariamente llegarán así, de esta forma, a nuestras cuentas. Nuestras cuentas normales, por lo menos, ¿no? A ver... Eh... Velocidad de torreta 27.10 de giro torreta. Resistencia al suelo, del terreno. Eh... 1055 1151, 214 Bueno... La verdad que esto muchas bolillas no le damos más con los pesados Como que... Rango de visión 380 metros De rango de visión eh, Es un pesado, está bien está, está bien, o sea, está bastante bien Realmente para ser un pesado eh, 380 metros Es aceptable, digamos eh, Tiene una radio De 750 metros, bastante Bastante bien, es un medio Es, es que es un medio en realidad Pero mirá tiene 155 de, torre de chasis frontal, 60 de lateral, 40 trasero. Eh, torreta de armo, 300 de frontal de torreta, 80 de lateral, 40 trasero. Es que va a ser igual a los de línea, básicamente. Va a ser igual a los de línea de los pesados. La del M454. Porque tiene, mira un 120 de... Eh, 1203P ese es el cañón que tiene un daño alfa de 400 con munición estándar 400 con munición premium que va a penetrar 308 ah, la munición estándar es AP la munición premium es APCR y explosivas va a ser 515 de daño si te llega a penetrar esos 65 milímetros que por lo general no sucede. Las explosivas tienen un manejo bastante, bastante raro dentro del juego. Uh, podés, eh, en un lugar que ves en verde. O sea que lo penetras fácilmente. Y le tiras una explosiva. Y probablemente no le saques esto. Capaz que le sacas un 250. 350. Pero nunca vas a llegar a los 515. O por lo menos esa es mi humilde experiencia. Radio de fuego. 4,17 rondas por minuto. Eh, lo que nos da un... Tiempo de recarga de 14,38. Uh -huh. A ver, analicemos. Es un tier 9. Recarga en 14,38. Pero pega 400. Mmm... Uh -huh. Me parece un poco elevado el tiempo de recarga, sinceramente lo digo. Para pegar esto... Para pegar 400 me parece un poco elevado. Me parece sinceramente un poquito elevado. Eh... Cierra de el artículo 2,88. Precisión 0,38. Está bien, a ver, la precisión te están diciendo 0.38, tenés que jugar de cerca. Bien, eso es un pesado. Eh, pero tenés un tiempo de recarga. Mirá el DPM, 1.668. Muy, muy bajo. Bajísimo. Para hacer un tier 9, o sea, es muy, muy, muy bajo. Está bien, ustedes me van a decir, sí, sí, le pongo barra de carga, le pongo ventilación. Sí, pero es que no vas a subir mucho, ¿eh? Como mucho lo, sub, lo bajarás a 11.8, más o menos. A 12 segundos. No creo que bajes de él. No creo que bajes como... Siendo buenos, en, en 11.8 estarás eh, recargando. No creo que pase, sinceramente, de ahí. El DPM es muy, muy bajito. Para un tier 9 es muy bajito, sinceramente. Por lo menos así lo veo yo. Y un cierre de retícula de 2.88 ya casi que te obliga a ponerle un estabilizador. Y un cierre de retícula. Porque es que si no, no le vas a pegar Pero ni a mi abuelita eh, Ángulos de depresión, menos 10 está, Eso sí está muy bien La verdad que sinceramente bastante, bastante bien Es lo, digamos, es lo normal para Para los tanques Digamos que tienen buena depresión Salvo lo que son los Emil y eso Que tienen menos 12, menos 14 Una bestialidad Eh... Gun amo Tripulación. Cuatro miembros. Comandante, conductor, eh, artillero y cargador. El gunner y el loader. Eh, a ver. Dispersión. Después, 2,87 después de tirar. Eh, valores de camuflaje. 8%, 4%. Eh, estando quieto, 1,44%. Y durante la... nada pero si es que 0.72, es que no, no, no, tiene Camuflaje no Olvidaste del camuflaje Bueno, acá tenemos algunas sillas. Es que sí, ese es, es el Fíjense que tiene ruedas eh, de goma maciza, ¿no? Si no estoy viendo mal Sí, sí, sí, gomas de rueda maciza Miren ahí eh, A ver, alguna otra fotillo La verdad que pinta lindo el tanque a nivel estético. Sí, es, que es, es... es que son los m 54 encima con el coso ahí. Eh, esa tela que le ponen ahí en el cañón. Que es igual. Con las antenitas del Bachat. Eh, el rein 50 toneladas. Es que la verdad a mí mucho no me convence. ¿eh? Ya te lo digo así. Pero más que nada los comentarios en ruso ahora vamos a leerlos. No entendí nada Pero Lo que sí Me parece que No creo que tenga el éxito Que pretendan tener si le dejan este tiempo de recarga Este cierre de retícula Y esta precisión O esta dispersión, mejor dicho eh, El daño alfa me parece bien 264 me parece una muy buena penetración 308 se queda un poquito corto. Tina, un poquito corto, pero está bien Ponele eh, Si apuntas bien con 264 Tendrías que entrarle casi a todo Salvo algo que esté muy muy Angulado, pero si no 308 ya con eso tendría que estar bien Igual, no es la mejor del mundo, pero Está bien, pero ya te digo Para mí el tiempo de recarga es muy elevado Contras, tiempo de recarga Muy elevado, dispersión muy Elevada, mmm, tiempo de cierre de retícula muy elevado eh, buena visión Excelente radio excelente, Excelentísima velocidad eh, Marcha adelante Buena movilidad Marcha atrás Excelentísima mm, Movilidad del tanque en sí 19.6 se mueve básicamente Se va a mover como un tanque medio Como un tanque medio Se va a mover y, y, y está muy bien La verdad que con respecto a eso es que tiene mucha mucha potencia de motor. Y no es tan, tan pesado. No es tan pesado. Pero bueno chicos. Básicamente esto ha sido lo, lo que quería traerles. Esta info que me pasó Nachito. Eh, la del Super Test. Los Rain 50 toneladas. Así que, bueno, déjenme en los comentarios ¿Qué opinan ustedes? Si les parece que está bien, si les parece que está mal Si les parece una caca, si les parece que está excelente Y les va a gustar mucho porque tienen esa línea La jugaron, la completaron Y les encanta Yo sinceramente No es que vea muchos pesados franceses En las batallas, os lo digo Chicos, veo más otras cosas En las batallas Y por algo es, cuando no se ve algo mucho, mucho Es porque Tal vez a la comunidad no le guste tanto, tanto y es lo, otra de las cosas que estoy casi segurísimo, que eh, juego mis nalgas, es que un bombazo de artillería a esto te lo volatiliza, casi seguro. Esos 1900 puntos de vida te, se te van a ir con las artis casi seguro, porque los, los franceses tienen esa, esa peculiaridad, esa mala peculiaridad, que es que las artillerías y las explosivas te castigan por demás. No sé si será este el caso, porque ya lo digo, estamos analizándolo así, estamos haciendo una preview, no tengo idea. Pero en la mayoría de los casos que me tocó jugar con franceses, cada bombazo de artillería me sacaba entre 500 y 1200 más o menos. Eh, me acuerdo cuando la GW Tiger era, la de Tier 8 alemana, me pegó un bombazo yo con el 50-100 de Tier 8. Y eh, me sacó unos 1200 de vida Y venía haciendo una partida excelentísima eh, Básicamente así literal me, me, me mató la partida Me cagó la partida mal Pero bueno chicos, son cosas que pasan Y por eso vamos tanto este jogo, este juego Así que bueno queridos Muchas gracias, suscríbanse al canal Dejen ese like abajo si les gustó el video Y nos veremos seguramente En la próxima Besos, cuídense y hasta luego Chau chau